Ayer la Comisión de Memoria Democrática, comisión creada por el Pleno Municipal para la elaboración de un dictamen que pudiera eh, dar respuesta a las reivindicaciones del movimiento memorialista, efectivamente dio... Eh, un paso de gigante en ese sentido. Ayer eh, dimos eh, un espaldarazo a la necesidad de verdad, justicia y reparación con la aprobación de un dictamen que contempla efectivamente eh, la reparación de las víctimas a través del reconocimiento, pero también ...a través de eh, un procedimiento para exhumaciones... ...que deberá conveniarse y concertarse... ...con otras instituciones... ...se estableció el reconocimiento de personajes... Eh, ...muy significativos... ...de la segunda república en nuestra ciudad... ...el alcalde Sánchez Badajoz a la cabeza... ...y también se reconocieron... Eh, ...lugares eh, de memoria que eh, no solo habían tenido un papel en la represión, sino que en el aspecto positivo habían tenido un papel importantísimo en la recuperación de la democracia, en la recuperación de la participación. Y por fin hay un reconocimiento a las víctimas, también eliminando ...símbolos eh, franquistas de nuestras calles y plazas... ...eliminando placas, eliminando esculturas... ...que rememoran el régimen dictatorial... ...pero también renombrando nuestras calles... ...eliminando el nombre de aquellos que no merecen... ...estar eh, en nuestro callejero... ...porque no responden a la dignidad y honradez... ...necesarias para ello porque fueron partícipes en una represión brutal, porque fueron partícipes en un golpe de Estado antidemocrático que no puede tener el reconocimiento de una democracia como la nuestra, ni de un ayuntamiento como el nuestro, que ha sido siempre referente en participación, en democracia y en reivindicación. Enhorabuena a toda esa Comisión de Memoria Democrática por haber restablecido eh, por fin una de las grandes heridas de esta ciudad.